que es lo que vamos a explicar en este vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, pues calcular su ecuación característica, que eso se va a hacer siempre. Entonces tenemos aquí r elevado a n, pasamos eh, todo este resto hacia el otro lado del igual, y nos quedaría menos 4, pues r elevado a n menos 1, ya que tenemos aquí menos 1, y más 4 r elevado a n menos 2, Porque tenemos aquí n menos 2. Esto lo igualamos a 0. Y como se ha explicado en el vídeo de Adri, este r, el último, nos tiene que quedar como un coeficiente que esté igualado a 1. Es decir, r elevado a n menos 2 tiene que ser 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues poniendo un n que haga eh, que el exponente se haga 0. ¿Cuál es en este caso? Pues 2, porque 2 menos 2 es 0 y r elevado a 0 es 1. Entonces... Cogemos el 2 y se nos queda el 4. 2 menos 1, 1. Se nos queda R y el Rn se nos queda esto, R cuadrado. Entonces nos queda esta ecuación que resolvemos, pues como siempre hemos hecho: R va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A. En este caso es 1, pues 2. Entonces aquí nos quedaría 4 más menos raíz de 0 partido 2 y esto nos quedaría 2. Pero un 2 doble, pues sería 4 más raíz de 0 partido por 2, que es 2, y 4 menos raíz de 0 partido por 2, que también es 2. Entonces nos queda un 2 doble, ¿vale? Entonces voy a borrar y vamos a explicar qué se hace cuando ocurre esto. Vamos a poner nuestra ecuación de recurrencia de la forma ya... En general, vale, Entonces lo que hacemos es poner nuestra T de n y la vamos a igualar a una, a un producto. ¿Y ese producto qué es? Pues mirad, siempre se pone un alfa sub 1 y se va a poner un n que va a estar elevado a 0. El siguiente se va a poner un alfa sub 2 por un n elevado a 1. Y así sucesivamente hasta un alfa sub n que va, multiplicado, va a multiplicarse por n elevado a n menos 1. Este sería el último término. Entonces, en nuestro caso, eh, ¿cuántos resultados tenemos dobles? Tenemos dos. El 2 que se repite pues dos veces. Entonces, nosotros tendríamos que llegar hasta aquí. ¿Vale? Entonces, ahora se nos va a quedar: pues eso. Alfa sub 1 más alfa sub 2 por n. Eso este sería el primer factor de nuestro producto. ¿Y cuál va a ser el otro? Pues va a ser un lambda elevado a n. ¿Y cuál es ese lambda? Pues el resultado que nos ha dado la, la ecuación característica, es decir, 2. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es llegar a las condiciones iniciales y lo que ponemos es t de 0 va a ser igual a un alfa sub 1 más alfa sub 2 por n. Pero como n es 0 en este caso, pues no lo ponemos. Y aquí nos queda 2 elevado a n, 2 elevado a 0, pues 1. Y no lo ponemos. Entonces nos queda que t de 0 va a ser igual a alfa 1. T de 0 es 1, pues 1 va a ser igual a alfa 1. ¿Vale? Voy a borrar esta otra parte para hacerla aquí. Y nos quedaría entonces ahora t. 1 pues es igual a un alfa 1 más un alfa 2 por n en este caso n vale 1 y ahora por 2 elevado a n 2 elevado a 1 2 t elevado a 1 hemos dicho que valía 2 y entonces lo que hacemos ahora es multiplicar 2 es igual a 2 alfa sub 1 más 2 alfa sub 2. Aquí tenemos que alfa sub 1 vale 1. Entonces aquí se nos queda un 2. Y ahora, pues, nos quedaría 2 menos 2, 0, es igual a 2 alfa sub 2. ¿Vale? Y un número multiplicado por alfa sub 2, que está igualado a 0, lo que nos queda es que alfa sub 2, pues va a ser igual a 0. ¿Vale? Pues entonces nuestra ecuación... De recurrencia, que sería esta, nos quedaría 1 más 2, más alfa sub 2 por n. Como hemos dicho que alfa sub 2 es 0, pues se nos queda 1 por 2 elevado a n, y eso en realidad pues va a ser 2 elevado a n. ¿Vale? Habéis visto como de una ecuación de recurrencia hemos llegado a un resultado final que como veis es mucho más fácil. De expresar, aunque hemos llegado mediante un proceso algo complejo, pero al final hemos llegado a un resultado fácil. Pues bueno, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estamos en el foro, en YouTube, en Twitter, donde... en todos lados. Pues bueno, eh, si, si te ha gustado, dale a me gusta, que es muy importante, y suscríbete a nuestro canal. Chao. Bueno, estamos aquí en otro vídeo. Hasta ahora hemos visto los casos de recurrencias lineales homogéneas, que era un procedimiento bastante sistemático, es decir, tenía sus pasos definidos y simplemente nosotros los íbamos siguiendo. Pero vamos a ver las que son homogéneas, las o sea, no homogéneas, perdón. Que son un tipo de urgencias un poquito especiales y que son un poquito más difíciles porque en estas necesitamos un poco...